Esto no a todo el mundo le ha gustado. Vamos a ver a quiénes fueron. No debería causar tanta polémica las recientes pensiones otorgadas a figuras del mundo artístico nacional, pues la mayoría llenan los requisitos de la ley 87. Sin embargo, en redes sociales no a todos aprueban montos destinados a las personas beneficiadas. Algunos aseguran que en el país... Muchas viudas que quedaron sin, sin sus esposas en el COVID-19 y el Estado no ha ido en su ayuda. También reseñan envejecientes que demandan todos los días alguna pensión tras años de servicio. Otras señalan que son justas por el aporte artístico y comunicaciones que estas figuras han dado a la República Dominicana. Esta semana informó mediante. Comunicado de prensa que varios artistas, comunicadores y personas ligadas al entretenimiento fueron favorecidas con pensiones mensuales entre 60 y 160 mil pesos. Así es, hace unos días se informó que el presidente de la República, Luis Abinader, otorgó una pensión especial de 75 mil pesos mensuales a la señora Nelly Josefina Flores de Ventura, que es la viuda del merenguero Johnny Ventura, fallecido en el mes de julio. Wow, qué, qué, qué rápido pasa el tiempo, eh. Entonces, otra de las anunciadas fue Fefita la Grande, que en el 2020, a principio, solicitó al presidente Abinader que se condoliera de ella, eh, pero que ah, se reveló que ella tenía su pensión a partir de febrero, pero ella ha dicho que no ha recibido ni un peso de esa pensión. Otra artista que ha sido beneficiada en este caso, como vimos al principio, con un aumento de su pensión, fue Vicky Ana, quien según lo reseñado, el, el presidente Luis Abinader, elevó a 69 mil pesos. Este es Nini Cáfaro, el veterano cantante dominicano, quien dos días después de que fuera despedido como director artístico del Teatro Nacional, Eduardo, Vitru, Eduardo Brito, trabajó 28 años, recibió su pensión de 160 mil pesos. Y ese que ven en pantalla es Wilfredo Alimani, que es comunicador y político, quien el Estado le concedió una pensión por un monto de 75 mil pesos. estas pensiones están bajo la ley y son personas que aportaron al país en su música viquiana tuvo su tiempo que fue acabado, que eso Viquiana en los tiempos de ella sí. representó el país. Fefita la Grande, también un ícono. Pero yo pienso que si Fefita le está dando una pensión, no puede, cantar, no puede picar más, ¿verdad? Exacto. ¿Eh? No debería cantar. No puede cantar, Fefita, y hace su fiesta. Sí. Yo pienso que si Fefita le pusieron a, a la señora, ese ícono de la música típica y del país, Fefita la Grande, le pusieron una pensión de cuánto fue? La pensión de 60. Eh, no, bueno, aquí no dice. No creo dice que el de 75 mil pesos la pensión, según vi. Sí. Según uh -huh. Ya es pensionada. El que es Pensionado no puede trabajar. Exactamente. No. ¿Me entiendes? Oye, le están dando esto hasta que ella se muera. Que no se sabe cuándo va a ser. Posible. Que no se sabe. Eso <risa> es este. Que Dios le ha dado una larga vida. Que Dios le dé vida y salud. Así es. A la vieja fefa. Pero no puede trabajar si la están pensionando. También, ese Wilfredo Armani, Wilfredo Alemani, no, Alemán, no sí. tengo mucho conocimiento de él, ni ni Cáfaro, sí. Nini Cáfaro, 160 mil pesos, está bien. Nini Cáfaro, un ícono del arte. Así es. Totalmente. Y pero que está muy joven para esa pensión. No es que Cáfaro. ese muchacho sí. no sabe dónde está parado. Ahí vino <risa> para acá porque no está bien. No, no, Marco. Nini Cáfaro está muy joven para esa pensión. No, no, está bien. Ni Cáfaro ha, ap ha aportado demasiado a lo que es. 28 años en él. Claro, en el Sí, sí, público. no, una trayectoria, trayectoria larguísima. Larga larga, larga, larga, larga la tiene. No, no, ¿verdad? Yo digo que él está muy joven porque ese hombre no... No, no, no, la eso vez, no. así. La esposa de Johnny Ventura, yo no, no hay ningún problema con eso porque Johnny Ventura aportó demasiado a sí. este país. Está bien que... Que le den ese dinerito a la doña, no importa lo que ella tenga, eh, siempre y cuando eso sea un agradecimiento del país hacia esa familia. Sí, Porque Johnny Ventura puso este país donde nadie lo conocía. Para mí está bien eso. Para mí también. Yo opino lo mismo. Eh, la palabra lo dice pensión, si sí le dan eso porque ya está en la ley, pero que no ejerzan lo que estaban haciendo Porque por algo hay para que descansen y le llegue eso ya normal por su arduo trabajo que haya hecho en una X cantidad de tiempo Entonces eh, también entiendo la parte de que muchas personas critican por lo que ha pasado con los esposos, familiares de mujeres que son amos de casa y eso Pero si hay una ley ya que lo promulga, que ellos tienen derecho a tener puesta de sueldo eh, no hay por qué sacar a la luz ni mezclar las cosas, sino que también se deje ver que no es que, ok, tú, ponemos ejemplo de fefita, tú ganas tanto por el gobierno que estamos por la ley, pero tú haces fiesta que ganas más de lo que estamos claro, mensual, claro. ya ahí sí uno dice, conchale, pero eso puede tú ofrecérselo a otra persona que lo necesite. Ahora, si ¿sí cumplen esas dos reglas para que el pueblo se calme, por mí está bien. Yo quiero que tú me le de un saludo a dos eh, fieles, televidente que llaman uh -huh. Nilsson Nicanor y Víctor Labia. Que tú me los saludes. ¿Nilson? Nilson Nicanol y Víctor Lavia. Un saludo ah. y gracias por, por estar siempre con el programa. Ah, un saludo a Nilson Nicalón y N Nelson Lavia. Víctor Lavia y Nilson. Víctor Lavia y Nilson Nicalón. Okay. ok, que esos un es muy fabuloso. <risa> gracias por ahí siempre está. mantener la sintonía junto no, a ya nosotros. Ahí, ya ahí está la payora de Víctor Lavia y mi hermano Nilson. Aquí está, se integra con nosotros el hombre de dinero. El hombre que más pica, lo están comparando ahora mismo con Marco Miguel, a ese caballero. Aquí está la familia musical de Yelizá. Me van a abrir en la calle, en estos flows. señores. Eh, llegamos un poquito tarde por algunos compromisos eh, que estábamos en Santiago resolviendo. Pero estamos aquí. Eh, este tema, de, te iba a decir, yo sé que tú te vas a incomodar, Ernesto, de una vez para entrarte. Está mal eso. ...como 75 mil pesos a una, a una familia que es rica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque... No, su, no, no. ¿Está no, no, bien? Espérate. Bueno, no, tú me estás diciendo, Tú me hiciste una pregunta. Está ¿Por bien. Porque Ahora yo te voy a contestar. Tiene que darme... ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque su esposo aportó demasiado al país a nivel mundial... Neto, pero hay gente, hay eso. gente, hay gente, Neto, que, viene, que están ver, atrás de una pensión no, y no, no se la quieren esa, dar, esa, gente exacto, pobre. Exacto. ¿Cuál es la lambonería? Es, esa, no es la lambonería, es una ley No, está No, no, está mal eso. ¿Cómo es. 75 mil pesos no, es, no, no, no, no, a espera. una viuda que es millonaria? No, es que no importa. ¿Por qué? Es que y que no entonces importa. el viejito que se, le, que se levantaba También. a las 6 de la mañana a barrer el ayuntamiento está cogiendo lucha por una pensión de, de, de, de 25 mil pesos que no se la dan. ¿Qué tiene el ayuntamiento? Esa gente tienen de tiene, todo, el ¿El esa gente tiene tienen de todo, neto. De neto, tienen de todo esa gente. No los Lo Venturas no son millonarios no y van a seguir facturando porque no don Johnny Ventura dejó un legado ahora, en la música. Ahora, neto flow 75 déjame. mil pesos para la mujer de Johnny Ventura. ¿Para qué? 200 tenían que darle. <risa> ¿Para qué? Que darle 200 mil <risa> es muy poco, presidente. Vamos a pagar la deuda de Tena eh, con esos cuartos. Para que le repartan a todos los hijos y a la mujer. ¿Qué le repartan? Claro que sí. El legado que dejó Johnny Ventura, Neto, la música, los rollos, el tirito, esa sí, vaina. Mi, esa gente no mi, necesita ese dinero. No, de todo, no, no, no. de todo. No, no, no, no. no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 75 mil pesos, ¿para qué? No que relá, a... no Relájate, deja habla, que él hable. No, no, habla. No, to... Mira, me incomoda porque hay gente. No, no, no, Desahórate. Ah, sí, gente. Se te vamos sabe. a dar tu tiempo. Habla. No, mira, hay gente que coge su lucha. No hay, solo? No hay, solo? hay gente que coge su lucha atrás de una pensioncita de 30 mil, 25 mil pesos, señores, Hola, que no tiene ¿eh? que caerse en Traigan una gorra. Sí, tráiganla. Traigan la gorra, por favor. Ya tengo no, no, pero. Men, usted tiene gorra y usted también. gorra. que no era para nosotros. Ande. No, no, no. Tan mal los sentidos. No, dale, neto, dale. No, no, pues yo me sentí mal ahora con la gorra. Yo hasta me estaba preparando. Pues yo me estaba preparando para mí. Y es verdad que no lo van a dar gorra. ¡Men! No, no, no, no es para mí. No, no, yo ahora mismo yo voy para gestionar mesa gorra. Mira. Oye, yo voy a estar, se la quité a una muchacha por la. No, pero gracias. Oye, oye. Hey, ¿Estás sola la cámara y qué? No, no, no, no, no. para allá! El programa dame de aquí! Regálenme una, regálame una, por favor. ¡Ey, allá! Mire señores, <risa> <risa> me fue la musa, mire, del tema con la gora.